Aquí os fijáis que tengo una serie de variables que he definido, que las llamamos variables, pero insisto, son macros, todo, todo esto es exactamente igual que las de arriba, por cierto, el dos puntos igual, lo que hace es asignarle un valor inmediato a esto, mientras que el igual simplemente dice que eso es lo que vale y se sustituye luego. Es una diferencia sutil, pero importante, ¿vale? Por eso es dos puntos igual. Eh, ved las diferencias, ¿vale? No me voy a entretener, pero ved las diferencias que no es lo mismo igual que dos puntos igual. Aquí tengo una variable para mi compilador de C++, uso G++, ¿sí? Pero yo os he dicho que una de las cosas que tenéis que acostumbraros a hacer es compilar con varios compiladores, porque los compiladores tienen ventajas e inconvenientes y, por ejemplo, en, en Linux tenéis dos, tenéis Clang y tenéis gcc. Y a veces uno os va a dar errores que otro no, os va a dar warnings que otro no, el código que genere uno para unos casos puede ser mejor que otro y eso hay que probarlo, sobre todo. Vuestro código es mejor si compila en todos los compiladores porque hay compiladores que tienen características que otro no tiene y a veces una cosa en G++ compila y en Celang. no. Y si lo probáis en varios compiladores y compilan todos, podéis estar más seguros de que lo que habéis hecho se ajusta más al estándar de C++ y por tanto es menos probable, no totalmente improbable, pero menos probable que dé lugar a comportamiento no definido, que es algo a lo que le tenéis que tener miedo, a comportamiento no definido. Ya me habréis oído en algún vídeo, los que lo habéis visto, hablar del comportamiento no definido, que literalmente es no definido. Si vosotros hacéis algo en C++ que no está definido, pueden salir dragones bailando por la pantalla. Literal. Puede, perfectamente. ¿Vale? Bueno, a ver, en ciencia decimos que puede no es lo mismo que debe. ¿Vale? Pueden salir dragones bailando por la pantalla y también puede fundir tu monitor. ¿Vale? O sea... Quiero decir... Bien. Si yo ahora quiero compilar con otro compilador, ¿vale? Yo ahora tengo G++ y quiero compilar con otro, lo que haríamos todos es, me vengo al makefile y pongo aquí más, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues no hace falta. No hace falta, porque yo puedo hacer esto. ¿Vale? Voy a ponerlo bien para que lo veáis, voy a hacer un clean primero. Y si yo pongo make cc igual más, ya veréis que cada vez que compila algo de g++ ya no está usando g++. Porque le he dicho, esta macro vale esto, y se lo puedo decir en línea de comandos directamente. Eso significa que yo puedo añadirle flags, quitarle flags, poner cosas, quitar cosas, en línea de comandos específicamente para una compilación. Porque quiero hacer una prueba particular, pues esta la hago con celang y esta la hago con g++, pues le digo cc igual a celang++, ahí lo tenéis. Quiero que me haga lo mismo con el compilador de c, puedo hacer esto, c igual a celang. Y ahora veréis que compila con celang lo que estaba compilando antes con gcc. Tal cual, le puedo dar valores a las variables en línea de comandos, así no tengo que estar modificando yo a mano el makefile si quiero hacer una prueba. No es necesario. De hecho, esto me sirve para hacer otra cosa más. Una cosa que vamos a querer hacer a menudo. Primero, cuando yo compile mi juego, voy a hacer dos cosas. Mientras estoy en desarrollo, muy a menudo voy a querer compilar con símbolos de depuración. Porque querré usar el depurador. Eso muy a menudo. Y luego, cuando quiera probar mi juego, voy a querer compilar con optimizaciones. Porque, no sé si lo habéis visto, pero la diferencia de compilar sin optimizaciones a con optimizaciones es gordísima, ¿vale? Enorme. Entonces, puedo hacer cosas como esta. Fijaos que yo aquí tengo mis flags, ¿vale? Que ahora mismo son iguales. Yo puedo hacer algo así. If def debug. entiende? Si sí, está definida la macro debug, añado menos "-g", a mis cflags, a mis cc en este caso, ¿vale? Si sí, no está definida, le añado o3, que es para optimizar, de modo que a partir de ahora, cada vez que yo compile, si no pongo nada, me va a añadir optimizaciones, menos o3. Y cuando quiera compilar en debug, pongo debug igual a 1, ya estará definida, y me compilará con menos "-g". Esto lo vamos a ver ahora. Yo no pongo nada, pongo make, solo lo he hecho para C++, así que fijaos en los de C++, que llevan el menos "-o3", ¿vale? Para los de C no lo he hecho, lo he hecho para los de C++. Si ahora quiero compilar en debug, pongo make, debug igual a 1, tendré que hacer un clean, claro. Y ahora, me compila con menos "-g". ¿Vale? Así, quiero depurar, make menos g, debug igual a 1. Quiero release, make. O lo podéis hacer al revés, que sería igual más práctico durante el desarrollo. Make por defecto añade menos g, y entonces puedo hacer if release, entonces pongo menos o 3. ¿Vale? De modo que tendremos un make release igual a 1, o un make por defecto que compila en debug. ¿Vale? Más cosas. Vamos a hacer un, una cosa que nos interesa mucho. Ahora mismo no sé si os habéis dado cuenta que en mi código tengo varias librerías. ¿Vale? Eh, ¿Por qué tengo un punto O ahí metido? Tengo varios puntos os por ahí. Vale, fuera. No hay punto os, nunca más. Todos muertos. ¿Vale? Eso debe de ser que alguna cosa que he hecho antes estaba mal y me los ha generado en SRC. Bien, veréis que he añadido una librería que se llama Pico PNG, que es una librería para, como su nombre indica, leer PNGs. Porque la semana pasada teníamos un sprite que lo habíamos hecho a mano, es unas pocas líneas, pero es más interesante si puedo leer un PNG. Entonces leer un PNG no es algo trivial del todo, o sea, tiene su ratico leer un PNG si lo queremos hacer a mano, entonces no tiene mucho sentido que nos entretengamos en hacerlo a mano así es que eh, os lo voy a enseñar para que lo veáis aquí tenemos un pico pngcpp y veréis que leer un PNG pues hombre no es del todo son 500 líneas quiero decir se puede pero igual nos lleva un rato ¿vale? entonces Mejor usamos uno que ya está hecho. Y la ventaja que tiene este pico PNG es que es un fichero punto .c, punto .cpp en este caso, y ya está, de 500 líneas. Compilo, junto con mi proyecto, y para adentro. No tengo que estar cogiendo librerías de enlace dinámico y cosas de esas, compilo esto y listo. Pero, ojo, esto, que voy a poder hacerlo con más cosas, me genera un problema. Estoy metiendo en mi carpeta fuentes, TinyPTC pico png, si ahora añado más librerías de este estilo, se añaden más cosas a compilar y las librerías particularmente es algo que no es raro que yo quiera recompilar. Es decir, Mi código va a estar cambiando, yo voy a hacer cosas en mi código y quiero recompilarlo y a veces recompilarlo entero, pero es una tontería que cuando recompile yo mi código entero también recompile otra vez todas las librerías que no he tocado ni voy a tocar. Entonces, lo suyo es que las librerías me las lleve fuera de los ficheros fuente y las compile aparte una sola vez. Eso se hace mediante el mecanismo de crear lo que se llaman librerías estáticas. Y eso es lo que quiero que veamos, cómo se crea una librería estática, que no es mucho más difícil que compilar, es prácticamente lo mismo, solo hay que añadir un paso más, se crea una librería estática y luego... Nuestro código principal lo único que hace es enlazar esa librería que es lo mismo que añadir los OBJ que tenemos aquí, ¿vale? Entonces lo primero que haríamos es, nos creamos una carpeta lib y nos llevamos de src, pues nos llevamos el pico png a lib y nos llevamos el tinyptc a lib, ¿vale? Nuestro src ahora se queda más desangelado. Pero ahora será más rápido compilar nuestro, nuestro src. Ahora, en lib, el tema es que tenemos que compilar estas dos librerías, ¿vale? Lo que vamos a hacer es considerar cada librería un proyecto, por separado, básicamente. Entonces le meteremos a cada librería su propio makefile, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, en por ejemplo, en tinyptc y copiamos el makefile principal, lo copiamos aquí, le creamos una carpeta src, movemos el, los .c y los .h a src y tenemos la misma estructura pero aquí, de modo que el makefile va a funcionar parecido, el, el makefile que tenemos, si yo ahora le doy va a funcionar parecido a lo que teníamos antes, solo que no me genera nada porque no tengo un mail, ¿vale? No compilarlo de otra manera, pero prácticamente mi makefile, como lo hemos hecho genérico, ya casi solo funciona. O sea que vamos a tener que hacer pocos cambios. Vale. Le hago un clean. Y voy a editar este makefile. Vale. Lib barra tinyptc makefile. Este de aquí. Vale. El makefile va más o menos igual, solo que ahora... A la hora de generar, no generamos un game, Ahora, a la hora de generar lo que vamos a generar es una librería estática. Las librerías estáticas en Linux normalmente se les pone la extensión .a, por convención. Así que lo voy a llamar lib tinyptc.a, simplemente. ¿Vale? Esta sí que requiere estas dos librerías dinámicas, que es la que empezamos compilando al principio. Está por defecto para compilar en O3, todo lo demás lo puedo dejar igual, solo que ahora esto, para generar la librería, lo que tenemos que hacer no es compilar como aquí. Las librerías no son más que un fichero que contiene, igual que si fuera un zip, solo que sin comprimir, contiene todos los puntos O. Simplemente. Entonces, tenemos una utilidad en Linux que se llama AR, que son las siglas de Archive, que es para generar un archivo en el que cogemos todos los puntos O y hacemos así, Rack, y los metemos, sin más, todos juntitos en un punto A. Eso es lo que es una librería. Así de sencillo. Los puntos O metidos, porque eso es lo que necesitamos luego para enlazar los puntos O. Nada más. Esa utilidad la vamos a poner aquí dentro de nuestro esto se llama AR, ¿vale? Sin más. Y luego hay una segunda utilidad a pasarle a esto, que es la que una vez ya tenemos un archivo con todos los .o, simplemente genera un índice para que sea más rápido a la hora de enlazar, para que cuando yo luego quiero enlazar solo uno de esos .o que hay en el archivo, lo busca en el índice, coge ese, no enlaza la librería entera, ese tipo de cosas. Esa segunda utilidad se llama grandlib. Simplemente. ¿Vale? Y para crear, ¿vale? Los flags que le vamos a poner a esto, que es flags de crear un fichero, de añadir y de hacerlo recursivo, ¿vale? O sea, si no me equivoco, eran crs, ¿vale? Y con esto, aquí en lugar de compilar, cuando ya tenemos todos los OVJs, simplemente cogemos los objets, los metemos a un archivo y le aplicamos runlib y ya está. Eso es generar una librería. Así que es AR con sus flags y todos los OVJs. Eso nos genera el fichero. No sé si lo estoy haciendo bien, supongo que sí. No sé si hay tabuladores ahí. Y entonces runlib de, uh, le he puesto el nombre, el fichero que es app. Ya está. Es, meto en un fichero, que es como se llama nuestro app, le meto todos los obj, le paso runlib. Listo. Ya genera una librería. Si esto va bien, ya está. Ya tengo una librería. Ahí veis, runlib, es, aplico AR. Con los flags que necesito, genero este archivo metiendo todos los obj dentro de él y a continuación a eso le paso runlib para generar el índice. Ya está. Ya tengo una librería. No es muy difícil, ¿no? Como veis ahora, el makefile me genera los ficheros obj y una librería.a. Ahora, desde mi programa principal, solamente tengo que, en las librerías, añadirle esa. Listo. Le añado esa librería y listo. De hecho, esta librería, si no me equivoco, aquí no hace falta, porque no lo hemos usado para nada, meter estas librerías de enlace dinámico. Esa, esta librería es estática, pero lo que contiene es la TinyPTC que depende de esas dos. Pero esas dos las tendremos que enlazar en la aplicación. Cuando hagamos nuestra aplicación final, esa necesitará enlazar con las dinámicas. La estática no, la estática solo son, como he dicho, los .o añadidos, uno detrás de otro. De hecho, habéis visto que aquí no aparece el libs para nada. Entonces, esto no me hace falta. Con estas mismas, hago lo mismo para pico png. Y entonces ahora copio de tinyptc el make aquí, hago mi carpeta src, muevo el cpp, bueno, muevo asterisco cpp y asterisco hpp, a src, ya lo tengo todo aquí y ahora lo edito para ponerle los detallitos a este make. lib barra pico png, abro el makefile, no me hace falta tocar mucho, solo que esto se va a llamar pico png, lo voy a poner así, Voy a añadirle un detalle que vamos a añadir también ahora después a nuestro programa principal y es cuando compilamos, a partir de ahora ya no vamos a usar el compilador sin más. Le vamos a decir qué estándar de C queremos usar. Porque hay ya varios estándares anteriores: está el C 98, está C 03, 2011, 2014 y 2017. Y el año que viene sale C 2020. Y tienen distintos añadidos y distintas cosas uno detrás de otro. Entonces vamos a decirle que quiero que esta librería, como es de C, la otra era de C, esta la compile con C14. ¿Vale? Y nosotros en nuestro código, en nuestro código vamos a usar siempre C17, que es el último estándar. ¿Vale? Bueno, la aplicación límpico png todo esto es más o menos igual. Creo que no hace falta más nada. Make. Habéis visto qué bonito es cuando tenemos el Makefile hecho con todas sus cosas genéricas. No tengo que tocar el Make. He copiado el del otro, le cambio el nombre. Ras. Ya tengo mi librería estática. ¿Sí? Vale, solo me queda un detallito. Ahora, en mi makefile principal, que lo tengo aquí, makefile principal, ahora tengo que enlazar con las librerías, aparte de estas que le tengo que añadir, con las librerías del enlace estático. ¿Cómo puedo enlazar con las librerías del enlace estático? Menos L mayúscula. Hay una forma muy fácil de enlazar con las librerías del enlace estático. la forma más fácil de enlazar con las librerías de enlace estático aunque hay otras es esta así ah, sin más Ya está. Los puntos A, como os he dicho, solamente son contenedores de VJ. Contienen los puntos O. Lo enlazo y listo. No hay más. Si no lo he hecho mal, no la lío. Esto ahora debería de funcionar. ¿Vale? Tenemos en el lib las librerías. Ahora pongo make. Solo falta un detallito. ¿Qué ha pasado aquí? No, no es punto A. ¿Qué está fallando? ¿Qué pasa? Hemos movido la librería y por tanto nos hemos llevado el punto H también. Este punto H ya no lo podemos incluir así. Entonces pues ahora tenemos que incluirlo de otra manera. La forma de incluir los puntos H es fácil. Tenemos... No tenemos, oh dios mío, no tenemos rutas de include. Vale, voy a crear, ¿por qué no tenemos? Bueno, voy a crearme unos flags para añadir al compilador para decirle nuevas rutas donde él tiene que buscar los ficheros de include. Las rutas donde tiene que el compilador que buscar los ficheros de include por defecto son las del sistema solo. Y ahora le voy a decir que me busque en las del sistema que me busquen mi carpeta SRC y que me busquen la carpeta LIPS. Así yo ya sé que todo lo que esté por debajo de SRC y de LIPS, yo puedo incluirlo de forma directa. Así que hago esto: SRC y menos I, -I uh, LIPS. Lo pondré aquí. ¿Vale? Menos i es un flag para el compilador. ¿sí? Entonces, los flags para el compilador simplemente es esto: le dice que en esas rutas puede buscar ficheros de include. Ahora, este flag hay que ponérselo cuando compile. Aquí en las compilaciones tenemos los c-flags y hay que ponerle los includes Que igual que antes pues Como esos son un montón de cosas separadas por espacio, pues añado un espacio más y le añado los includes. Si ahora esto va bien, que no va a ir bien, ya os, lo ya os lo adelanto. Vale, si os fijáis, ahora en la línea de compilación aparece menos i src y menos i libs, Vale, pero sigue fallando porque no hemos cambiado el código, no hemos cambiado el include. Vale, esto es fácil. Me voy al main y aquí ahora este include voy a hacer así y lo tengo que poner bien yo ahora tengo una carpeta libs dentro de la carpeta libs hay una carpeta tinyptc dentro tiene una carpeta src que es donde está el punto h vale y esto lo pongo con las llaves porque eso lo busca en las librerías del sistema y en los include dirs que he añadido con menos y mayúscula y eso ya me asegura que cualquier fichero que hagas include lo va a incluir bien, no tiene que poner una ruta relativa, porque ahora las rutas son relativas al origen, y así puedo hacerlo con todos los includes. Si yo pongo todos los includes así, luego aunque mueva los ficheros de sitio, los includes siguen funcionando. ¿Vale? ¿Esto se entiende? ¿O no? ¿O tal vez no? Porque la carpeta se llama lib, no, libs si lo veis aquí, se llama lip. Así es que vamos a ponerla, hemos dicho, en este no es, es este, la carpeta se llama lip. Y entonces aquí estos dos, mejor lip. Lib, dir. Lib, dir. Mejor así. Y ahora, sí, ya nos compila. Y ahora cuando compilo mi aplicación ya no tengo que compilar 200 cosas, porque las librerías ya están compiladas. ¿vale? Así es que yo ahora hago un make clean, hago make, mi aplicación se compila, muy rápido. No tengo nunca que volver a compilar las librerías, porque es tontería. Las librerías las voy a compilar normalmente una vez y ya está. Esto debería de funcionar bien, o tal vez no porque esto es, lo tengo en full screen. ¿Vale? Vale, solo me queda un detalle para terminar. Y es que ahora si quiero compilar las librerías me tengo que ir a la carpeta Libs, poner make, poner make, entrar en los directorios. Esto es un poco... No mola, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? No. No mola mucho, ¿no? Dime, ¿qué puedo hacer? Hago un makefile que llame a los makefiles. ¿Eso se puede? ¿Eso se puede? En la carpeta lib, yo puedo crear aquí un makefile que llame a los makefiles de abajo. Vale. A ver. Y qué pongo en este makefile para que llame a los makefiles de abajo? Que haga un CD. No. Vale, esto solamente es un nombre para regla genérica, ¿vale? Que los make por defecto si ponemos make la primera regla que cogen es la que haya delante de todas. Make tiene una forma de llamar recursivamente a makefiles que están en otras carpetas, ¿vale? Esa forma es esta. Si yo pongo esto lo que él va a hacer es llamar al makefile de la carpeta tinyptc y llamar al makefile de la carpeta pico png, sin más, ¿vale? Así que yo ahora pongo make y veréis que make hace make-c tinyptc y entonces sale un mensaje de se entra en el directorio tinyptc, ya está actualizado, se sale del directorio, se entra en el directorio, ya está actualizado. Bien, con esto puedo hacer también algo como esto. Si pongo esto, va a llamar al clean de los de abajo. Y lo mismo puedo hacer si tengo mi magnífico clean all, que lo, lo elimina todo. ¿Vale? Entonces ahora puedo hacer así. Make clean all. Y entonces entra en una carpeta y hace make clean all, entra en la otra, hace make clean all. Ya se ha cargado. Todo lo que hay. Entonces ahora si sí hago make, ahora sí, me compila las librerías otra vez. Como veis, me acabo de dar cuenta de que en la tiny ptc no estoy poniendo las optimizaciones. ¿Vale? Aquí no está el menos tres. Eso habría que cambiarlo. ¿Vale? Pero esto ya es un make que me permite compilar todas las librerías. Y ahora si no quiero ni siquiera entrar en la carpeta libs, lo puedo añadir a mi make principal. ¿Vale? Entonces en mi makefile principal, vale, esto no lo voy a hacer pero lo dejo como ejercicio. Ahora que ya habéis visto cómo se hacen las cosas, esto se puede hacer que cojamos la lista de subdirectorios que hay aquí y que simplemente los llame uno a uno, de modo que no tengamos que tocar el make nunca más, solo crear un subdirectorio por cada nueva librería que añadimos y ella sola se compila. ¿Vale? Entonces, me voy al make principal y puedo añadir... Aquí, por ejemplo, puedo añadir un lip, make lips, por ejemplo, que lo que haga es make menos c. ¿Vale? Vale? Entonces ahora lo añado aquí. ¿Se ve lo que acabo de hacer, no? Lo que acabo de hacer es que ahora yo puedo hacer make lips desde aquí sin tener que entrar al directorio y entonces él solo entra en lib, llama al make, el make llama al make, llaman a cada uno, ya se compilan las librerías. Que quiero recompilarlas. Make lips clean all. Las elimino y ahora hago make lips y compilo las librerías otra vez. Por lo que sea quiero hacer eso, lo hago. No lo quiero hacer, lo hago una vez, las tengo ya hechas. Así de sencillo. Y ahora cuando compilo ya, mi make está actualizado, si hago un clean, lo hace solo de mi juego, y compilo solo mi juego y enlazo con las librerías. Creo que todo este camino nos compensa, ahora que entendemos los make, para que todo esto esté automatizado, y verdaderamente ya lo entendamos y podamos pasar a hacer lo que toca que es programar y sobre todo no perder mucho tiempo luego entrando en carpetas haciendo cosas si no lo hago una vez y lo reutilizo que es de lo que trata vale solo no lo he puesto ya solo me queda añadir el estándar que lo he dicho antes que lo iba a añadir en mi principal esto lo voy a hacer al revés este va a ser C flags ¿Vale? Me añado C17 para mi Makefile principal y así ya sé que yo ya estoy compilando siempre con el estándar de C17, que es el que vamos a usar en clase. Dime. Si no pones el estándar que quieres usar, si no que quieres usar depende de la versión de tu compilador. La, determinadas versiones del compilador usan el 2003, determinadas usan el 11, determinadas usan el 14, depende. Por ejemplo, yo aquí que tengo, es, va a ser este va a ser G ⁇ 9.2 seguramente. Eso, el 9.2.0. Este probablemente por defecto use C ⁇ 14. Si es la versión 8, yo creo que por defecto las 8, 7 y hasta la 5 me parece que es, usan C ⁇ 11 por defecto. Pero vamos, tampoco lo sé con seguridad, eso hay que mirarlo. A ver con cuál compila. En todo caso, vamos a utilizar el más reciente, que ya está establecido, que este más más 17, es compatible, o sea que... Perfecto. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Porque si no tenemos dudas, hacemos un pequeño descansito, luego después vamos con la parte de programación. Dime. Vale, yo divido siempre en clean y clean all, de modo que clean... Se carga los objetos de compilación, pero deja el ejecutable generado. Y clean all lo elimina todo, incluido el ejecutable generado. Esto sirve, por ejemplo, si quieres hacer una release, quitas los objetos, pero no el ejecutable, que es lo que quieres distribuir. ¿Vale? Tú haces un clean, todos los objetos fuera, y coges tu ejecutable. Coges tu ejecutable con tus assets, con todo lo que sea, pero no los objetos. Y clean all es porque lo quiero eliminar todo y generar entero desde cero. Y no quiero que quede ni el ejecutable ni nada. Pero eso es un, una cosa estándar que hago yo. Se puede hacer de cualquier otra manera. ¿Vale? ¿Más? ¿No? Vale, dime. ¿Por qué, has cambiado de de ¿Por qué he cambiado de procesador de texto? ¿Por Para que veáis que se puede usar uno u otro indistintamente. No hay problema. ¿Cuál prefiero? ¿Cuál prefiero? Me es indistinto. Depende de lo que esté haciendo, uso uno o uso otro. No hay problema. Veis? ¿No veis? Hay, no hay gran diferencia de usar uno o usar otro, en general. En particular, Visual Studio Code lo que os puede aportar es, sobre todo, la, hacer visual el depurador, si lo configuráis. El tema del IntelliSense tampoco va mal, aunque... Tampoco va mal, quiero decir, viene bien tenerlo pero no va especialmente fino en Visual Studio Code. Cuesta de configurar y tal, pero se puede poner. Entonces ya es cuestión personal lo que prefiráis.